¿Qué encontramos <risa> no, no, la otra vez, otra vez, otra vez, vez. <risa> ¡Ay, rayos! que ya no hay. ¿Ya no hay? Oh, ¡Sí! ¡Puñitas, es nuevo! ¡Perdón! ¿Qué que lo de a esta? ¿O oh, no sé? ¡No sé! <ríe> <ríe> Un buen... ...obra de arte, está acá. Estamos aquí, dejando este Joto en la parada. Eh, sí, me emociona. Entonces, están 30 pues, qué? Pero porque me dijo que para acá atrás Bah, que son 38 a ver, ¿sí? ¿Sí? Bueno, voy a hacer una pausa amigos <risa> oh, <risa> y Yo aquí me voy Soy la unidad 9827 Sí. entonces hay mucha fila Ay, ah, pues no es tan lejos Es aquí, de en cerquita de Allende Y todavía no sé si el audio se escucha bien el Hola, ahorita va a hacer esas cosas de la edición Después voy a grabar Ahorita entrando el camión ¿Cómo te está yendo? Este, súper bien. Mira la cámara. Súper bien. Este, ¿y este pues que te está gustando. ¿Tienes, ¿Tienes en cuenta que este es el primer convivio como grupo que tenemos? Este sí. Este, y a sobrar mucha comida. Bueno, si es que yo no me la acabo. A ver, cuéntame, tu experiencia en este convivio. <risa> ¿Cómo te está yendo en nuestro primer convivio como familia? Como familia. Está muy rico. ¡Pepín! ¿Cómo te, está? ¿Cómo te está yendo? ¿Te está gustando? ¿Cuánto no quieres salir? ¿Cómo está? Ahí está. Bueno, y yo o sea, soy un blogger, ¿ya? Aquí va a aparecer mi redes no <risa> social. más lo mismo? Más mismo? ¿Y el ¿Vamos, <tose> ¿Vamos, ¡Oh, feo! ¡Ah, pedazo de mierda! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Imprimir? Sí, sí un papelito de sí. Me pega un papelito. Hola, ¿qué opinas sobre esto? ¿Cómo vamos? Sí, lo Mauricio, ¿quieres salir para Black María? No, no. Sí. ¿Conoces a Black María? No. ¿No? ¿No? ¿Saludé a Black María? ¿Qué sí. andaba. Sí. Gracias. Gracias. ¿Es que es solución? Sí. A la 42. vamos a presentar. ¿Verdad que sigue abajo? Uh -huh. No pillé. No pillé nada. ¿Por qué no estudiaste? No sé, me dio huevas, me dormí en el camino. Vamos a dejar nuestra marca. Black Maria. ¡Ah, no! Se está cayendo todo. No está la Vamos a pegar Bueno, bueno, ver, seguimos aquí, en la nueve. Esperando a presentar el examen. Prepa 9 o secundaria 9, no lo sé, verdad eh, Voy a punto. ¿Cuánto se cloró ahí otra vez? ¡Saluda! ¡Ay, estaba tu hermana! Oh, oh, oh! ¿Tú crees que vengan hacia nosotros? Sí, les dije... Eh, ah, bueno, estoy bien pronto yeah. ¡Rueditas, rueditas! ¡Rueditas! ¡Ay, la cámara está Ahí anda por dentro. Espera, a Ah, puta madre. Creo que ya está... Ahí estás Desacuerdo con todo esto. ¿Cómo puede ser posible que nosotras...? Décime <risa>